Todas las técnicas que se analizarán en este curso sobre los sitios reales como productos turísticos ofrecen diferentes acciones de marketing para la mejora de este nicho de turismo. La integración de las cuatro P's de McCarthy sobre la comercialización de productos turísticos se debe hacer de manera holística. Precio, Price. Distribución, Place. Comunicación, Promotion. Producto, Product. product. Respecto al precio, las técnicas de marketing turístico pasan del clásico análisis contable costes totales igual a costes fijos más costes variables, a técnicas de optimización como el yield management. Tradicionalmente, se ha calculado el precio de una atracción turística en función de los costes totales, esto es, en base a unos costes fijos, por ejemplo, la luz de un palacio real. Y unos costes variables, por ejemplo, los costes de imprenta de los folletos informativos. Hoy en día, el G-Management parece optimizar mejor los ingresos y fijar el precio de una atracción turística en función del tiempo y la cantidad de demanda. Como referencia, cogemos el precio de un billete de avión ida y vuelta Madrid-Londres. Si lo compramos con cuatro meses de antelación, tendríamos un precio de 50 euros y lo compraría el 15% del total del pasaje. Si fuese con tres meses de antelación, 70 euros y el 30% del total del pasaje. Y si fuese con dos meses, 120 euros y el 50% del total del pasaje. Si sumamos estos porcentajes, tendríamos 95%, quedando un 5%. ¿Qué pasa con este 5%? Es el llamado Last minute. Y, pu y puede subir el precio si lo compras al final, mantener el mismo precio o bajar el precio. Esta técnica, por supuesto, se puede aplicar con la entrada en la visita de un sitio real. La distribución de productos turísticos sitios reales se puede realizar de manera directa o indirecta, esto es, sin intermediación o con intermediación. En la imagen, podemos observar que la distribución de un producto turístico como un sitio real puede realizarse a través de agencias de viajes, tour operadores, organismos regionales como las Destination Management Offices o incluso sin ningún tipo de canal intermediario. Sin embargo, la intermediación, a pesar de su denostada imagen, permite una simplificación de las relaciones. Como se puede apreciar, un intermediario reduce el número de contactos entre producto turístico y clientes. Además, consigue una mayor eficiencia en la distribución de productos debido a su especialización en la logística del servicio turístico. Por tanto, hay que considerarla como una inversión y no como un gasto. La tercera variable de marketing para los sitios reales es la comunicación. La comunicación consiste de tres técnicas tradicionales. 1. la promoción. 2. la publicidad. Y tres, las relaciones públicas. Estas tres técnicas se complementan con nuevas como la comunicación digital y las técnicas below the line. En la imagen podemos observar las tres técnicas de comunicación tradicional. La promoción, con un impacto a corto plazo. La publicidad, con un impacto a medio plazo y las relaciones públicas con un impacto a largo plazo. A estas tres técnicas se suman otras dos de marketing directo como la comunicación digital a través de internet y del teléfono móvil y la comunicación below the line, es decir, comunicación con un bajo presupuesto y que sea impactante. Esta integración de técnicas es el futuro de la comunicación de productos turísticos como los sitios reales. La estrategia competitiva de los productos turísticos sitios reales tiene que basarse en la experiencia. En las imágenes presentadas vemos dos tipos de experiencias, aquellas en las cuales los turistas solo son observadores y otras en las que los turistas además de observadores son participantes. La tendencia en los productos turísticos en general y en los sitios reales en particular es ofrecer más participación que mera observación. A su vez, esta estrategia competitiva de los productos sitios reales debe ajustarse a criterios de calidad. Matemáticamente, podemos definir la calidad como la suma de la norma más el valor añadido. Por ejemplo, en un hotel que se comercializa de seis estrellas, si bien solo existe normativa de 5 estrellas, como es el caso de Burj Al Arab en Dubai. La norma dice que un hotel de 5 estrellas tiene que tener una recepción, una cama de tamaño king size y transporte público a menos de 5 minutos del hotel. Sin embargo, el hotel Burj Al Arab también tiene camas giratorias, una recepción por planta y un helipuerto. En definitiva, experiencia y calidad son dos factores determinantes en la comercialización de los sitios reales como productos turísticos.